Hola amigos. Llevo un tiempo lidiando con con unos hechos importantes para llegar a comprender quiénes somos y qué es todo esto y qué significa y si hay algo más allá de todo esto. Dos de ellas no tengo experiencias una de ellas sí las tengo pero no muy conscientemente no es fácil manejarlo la otra no tengo ninguna experiencia y la tercera tengo experiencia en ella cuando hablamos de estos tres puntos estas tres cosas como la que conozco bien que es la meditación de Krishnamurti estar íntegro vacío de la personalización inconsciente que se mueve que no para nunca vacío de ella y comprenderte desde allí todo lo que se comprende desde ahí desde, desde ese vacío esa la conozco bien el astral es otro punto que lo hemos tocado, lo tocamos todos mucho, pero somos inconscientes al respecto, porque es algo escurridizo. Pensamos que es imaginación, pensamos que es un sueño, quizá lúcido, todas estas cosas. Pero una vez que sé sobre el astral, porque he estudiado sobre ello, digo a nivel intelectual, y lo comprendo a nivel lógico puedo recordar experiencias que he tenido y sí asociarlas con el astral y por lo tanto saber que es algo común en nosotros y que lo tocamos constantemente quizá no a nivel consciente pero parece que el inconsciente um, lo usamos constantemente así que sería interesante soltar un poco de control a nivel consciente para que ese subconsciente, ¿verdad? Uh, podamos también apoyarnos en él, como lo hacemos con el intelecto, con el corazón, con la percepción, ¿verdad? Y luego el tercer punto es la hipnosis, clínica regresiva, la línea de William Criado, Palebi, etc. Y cuando miro. El astral. De Bob Monroe, Robert Monroe, uh, Frank Keppel, Tom Campbell Me parece un mundo en sí mismo completo Pero sé que ahí entra la meditación también Pues es una prescripción para mantenerte íntegro dentro de esta dualidad Que es nuestro universo 3D Dentro de este cuerpo y la materia Separada pero a la vez conectada esa dualidad uh, necesita de la meditación verdadera de la de la del observador es lo observado para llegar a una comprensión que desde el análisis es es imposible llegar y aquí es donde está uh, muchas investigaciones como la del doctor jacobo greenberg silver van por ejemplo mexicano con su sinergia aquí está el budismo, aquí está el mindfulness, aquí está la vipassana, aquí están las meditaciones verdaderas de autoobservación, simplemente, sin nada que alcanzar, sino más que conocerte y descubrir si es que hay algo que se pueda descubrir en esa quietud, que no concentración, quietud, ¿Mm? no es concentración, si es concentración sigue siendo la mente, haciéndolo, como escribiendo un libro. Y eso no puede ser observación. Esa no es la meditación verdadera. Sino la desfocalización. Siempre lo, lo digo. Es una consciencia expandida en dimensión. Sin control. Sin intención. Sin guiar. Esto es contrario al... Al astral. En el que hay una intención, hay una concentración, hay una... Control. Y y luego está la hipnosis que también parece en sí misma cuando la miro parece también absoluta también parece un mundo completo en sí mismo lo que pasa es que una es incompatible con las otras así como la meditación o sea la, la consciencia iluminada ese equilibrio íntegro dentro de la dualidad que es la meditación um, Permite eh, ser incluida en el astral, pues no es más que un equilibrante como algo necesario, que no choca con el astral, con la capacidad, necesidad, la realidad de entrar en el astral para en otras dimensiones poder entender, buscar, co uh, investigar, conocer, expandir, ¿ok? Y, pero sí chocaba un poco con lo de William. ¿Dónde, dónde entra William en, en estas otras dos realidades? ¿Cómo se cosen estas tres realidades? Porque yo soy incapaz de rechazar ninguna de ellas. La iluminación o la meditación o la consciencia iluminada, o sea, esa consciencia quieta, en la que tú puedes dejar de pensar, porque tú eres el pensador, mientras que... En esta vida ordinaria, yo no puedo dejar de pensar, pero no puedo dejar de pensar, porque no soy yo el que está pensando. Pero la mente iluminada o la conciencia iluminada sí, has descartado todo ese movimiento inconsciente, entonces ya el pensar es un vehículo tuyo, una herramienta más tuya para usarla en esta dualidad. Entonces, ese pensamiento está a tu servicio y lo usas tú como un vehículo que es y ya no lo usa la personalización del cuerpo moviéndose inconscientemente así que esos pensamientos no son ese tipo de pensamientos ordinarios son pensamientos normales los que una persona de niño no tocada por esa mano por esa inconsciencia colectiva esa personalización esa imagen propia que uno va formando consigo mismo en este mundo en su existencia en su interacción con el mundo y con los demás no se activa y por lo tanto eh, permite uh, no está manejando los pensamientos sino que es tu conciencia es tu quietud la que lo maneja bueno, esto es un poco definir lo que se siente en esa meditación que no es una postura que haces sino que es una conciencia que tienes en tu día a día, con todo lo que haces es observarte y ver y captar esas distorsiones que no son nuestras y cuando las miras sin tocarlas sin rechazarlas, pues no las suprimes al inconsciente o al subconsciente y no tocándolas por deseo, porque entonces en ambas acciones, que significan lo mismo, las estamos recargando con nuestra energía, con nuestra atención, con nuestra atención y entonces al no tocarlo, eh, dura muy poco porque tiene muy poca autoenergía o energía propia y desaparece y así te vas purificando, de, por ejemplo, de todas las a construcciones subjetivas que hacemos de la realidad, ¿no? O si viene de la memoria y las miras de esta manera, también se van, te vas vaciando de ellas, hasta que vacías todas las imágenes que tengas de ti mismo. Y acaba siendo, pues como Krishnamurti, un señor mayor, sin ningún bagaje emocional en su experiencia, en su en sus espaldas así que no rechazas las experiencias en la vida sino que vas entrando en todas ellas porque sabes mirarlas de cierta manera que no se van registrando en tu cuerpo no forman parte de ese bagaje que se mueve solo y nunca podrá activarse en un futuro cuando la experiencia futura se asocie a una experiencia pasada porque no habrá asociación con esa nueva experiencia entonces no te condicionará el presente y el presente siempre estará libre de ser lo que es según lo estás viendo en el momento. Libre de toda carga pasada. Vale, pues llevo varias... Uh, llevo un tiempo lidiando con estas realidades. Y yo hablo con la gente. Hablo con mi pareja, hablo con amigos, amigas. Ellos me dan su opinión. Y normalmente eligen una u otra. Pero claro, yo... Yo no puedo hacer eso. Porque yo... Para empezar entiendo muy bien la meditación. Porque es... ...es lo que yo he experienciado, he vivenciado... ...es lo que yo he puesto a prueba y es lo que conozco... ...luego me topo con um, el astral y me doy cuenta de que es algo innato en nosotros... ...y que lo hacemos hasta inconscientemente... ...pero que ahora estoy aprendiendo a hacerlo conscientemente... ...controlándolo... ...y luego me encuentro con um, la hipnosis clínica regresiva... ...me hablan de entidades que yo había visto en un pasado personalmente, o sea, mis ojos los habían visto, no en, en el astral, sino aquí, en el mundo físico, en el foco 1 que es la realidad física, en el foco 1 de consciencia, que es donde estamos ahora, Pero y, y explicaba lo que había visto, pero luego no quería hacer una construcción subjetiva de lo que había visto, así que no, no le daba el pensamiento y no desarrollaba más, lo que yo había visto así que siempre me quedaba en lo que habían visto mis ojos y ya está ahora comprendo gracias a la hipnosis y el astral a estas entidades entonces he escrito a Tom Campbell porque Frank Keppel está muerto Robert Monroe está muerto y Frank Keppel es un hombre ya jubilado científico físico que se formó con Robert Monroe y aprendió con él por él el astral y lleva décadas experimentándolo. Pero no hay respuesta. Mi pregunta hacia él es, ¿conoces la iluminación? Y también, por otra parte, le pregunto, ¿conoces a William Criado? Para hacer la historia larga-corta. Y le explico en qué consiste. Si hay causa directa, permite entrar en una línea de tiempo y dominarla congelar el tiempo, demandar a las entidades, manifestarse como realmente son. Entonces salen de esos cuerpos de personas y, se, y, se, y los ves como son realmente. Y luego no pueden hacer otra cosa que responderle a William. Entonces William llega a comprender el móvil de esta situación para con su cliente. Entonces llega a exterminarlos, llega a exterminar toda su raza, que estén conectadas con esta, con esta causa al menos sus planetas, sus naves, su tecnología, sus ejércitos, y toda vez que recupera muchos aspectos físicos, que son personas, o de contenedores, como diría Corradón Malanga, y uh, también los, las almas, pero que realmente podría ser el ser esencial, el ser esencial que lo habita, que habita estos trajes, para entrar en el 3D y experienciar esta realidad, la realidad del tacto, la realidad de las sensaciones, pero sobre todo una cosa que ellos no pueden experienciar. Um, la cuestión es que um, una vez recuperados estos almas, estos seres esenciales, en la hipnosis regresiva se llaman humano luz. O sea, el humano verdadero es el humano luz no de la 3D, sino que está hasta en la quinta. De todas las de arriba, 50, 40, 30, 20, 10, 5, hasta la 5. Son cuerpos como etéreos, aunque no se refiere al cuerpo etérico del cuerpo físico, ¿ok? No es un, un interface entre el cuerpo físico y el alma, no, sino hablamos de la entidad en sí misma que es lo que es en sí y que es alma, que es conciencia, es energía consciente. Esa energía consciente es el alma, es el espíritu. Entonces uh, los empalma, une, fusiona al, al cliente que ha venido a su consulta con su alma-luz que probablemente ha estado prisionero en algún lugar, quizá por miles de años. Ese alma-luz, ese huma, humano-luz, tiene otras manifestaciones aparte de su cliente en esta línea de tiempo, en la 2021-2022. Tiene uh, otros, otros aspectos físicos que son, como este cliente, en otras líneas de tiempo. Pero el tiempo no existe, no es lineal, como que hubo detrás un pasado que de delante, aquí en el presente, estoy yo ahora. Y en un presente progresivo, hacia adelante, está el futuro. No, sino que todas las fechas están en horizontal ahora mismo en este presente. Y para mí aquí es mi presente, y para ellos allí en todas sus líneas de tiempo son su presente. Tengo que atender. Era... Pilar, la señora de las verduras que viene a casa con sus magníficas uh, cajas de vegetales de su huerto, ecológico por supuesto, y tenía que atenderla, recoger la comida y luego, en fin, luego la trataré, la lavaré, después de secarla la guardaré. Entonces, claro... Uh, estos son tres realidades que a mi entender uh, hay que comprender porque estamos hablando de de realidades que una no descarta a la otra pero que si no comprendes uh, y eres incapaz de integrarlas uh, pues perdemos la perspectiva de ...unas respuestas mayores, más grandes... ...como... ...¿qué más hay detrás de todo esto? Um, he ido aprendiendo otros, otras realidades... ...como los reptilianos... ...y que hay que acabar con ellos... ...a través del inconsciente podemos hacerlo... ...es a través del inconsciente que ellos nos manipulan... ...como la élite en el mundo... ...es a través del inconsciente y la creencia que nos manipulan... ...pues ellos igual... ...pero es a través del inconsciente, el de la hipnosis... ...que también podemos entrar... ...y si hay causa directa... ...podemos incluso dominar su línea de tiempo... ...y congelarla... ...y saber lo que tenemos que saber... ...y luego destruirla... ...rescatando previamente a los aspectos físicos... ...o humanos de la 3D... ...y eh, el ser esencial, espíritu, alma, etc. Entonces encaré esta situación con William... ...pero tampoco parece responder... ...le he pedido hacer entrevistas... Le he hecho preguntas, le he hecho una exposición sobre lo que comprendo que es el tiempo. Se lo volví a exponer, pero con otras palabras, y no me respondió. Pero pude verificar a través de Palevi o de Catalina, que eh, ellos también lo entienden así. Así que doy por hecho que es cierto. Estoy usando su línea de trabajo para investigar. De la terapia que tengo con él, ha cortado cinco minutos. Y cinco minutos importantes que, que nos refleja que somos importantes los seres humanos incluso si no hacemos ninguna terapia porque esos arcontes que yo tenía dentro de mí en la terapia eh, estaban agonizantes estaban moribundos y cada X tiempo tenían que ser reemplazados porque yo por dentro los asfixiaba ¿por qué? pues porque aunque no tenga trabajado todas las cosas personales y aún tenga nudos emocionales si sí es verdad que tengo esas herramientas desarrolladas que mencionaba antes de la meditación verdadera y me permiten comprensión percepción Y entiendo que es por aquí, pues que acaban agonizando y siendo reemplazados por otros más fuertes, pero que también acaban siendo uh, agonizados, ahogados. ¿eh? Empecé en el 28, minuto 28, y en, en mi canal podéis verlo. Bueno, entonces estoy solo. Y es una pena, porque yo tengo una experiencia la percepción si quieres él tiene esta otra experiencia que ha llegado allí a base de entendimiento, de leer muchos libros imagino que estudiar a Corrado Malanga, pero muchísimo imagino que va por ahí el tema porque uno no llega ahí solo porque se la ha pensado ¿Mm? y eh, Campbell que es físico-científico, que tiene una teoría del todo entonces claro, ¿cómo no voy a intentar contactar con esta gente y usarlos para intentar encajar estas tres piezas? Y claro, yo no puedo creer. Yo tengo que decir, no sé, vamos a ver. Porque es así que puedo estar abierto a ver. No puedo llevar mi conocimiento y juzgar lo que me viene nuevo con mi conocimiento pasado. No. Tengo que dejar ese conocimiento fuera, entrar dentro de la experiencia e investigar qué de verdadero hay en todo ello. Si hay verdadero, me quedo con todo eso o lo que sea que es verdadero. Y si no, pues lo voy descartando. Pero no puedo usar mi conocimiento pasado para, con algo nuevo. Esto es pensamiento crítico. No es rechazar midiéndolo con tu trasfondo, sino es quitarte tu conocimiento que te va a bloquear de ver y entrar con ojos de no sé, vamos a ver. Así es como llegué que lo que Krishnamurti decía ya no era solamente su verdad, sino que también era mi verdad. Entonces, ante la imposibilidad de encontrar respuesta, eco, por parte de Tom Campbell y William Criado que es una pena porque el mundo necesitaría saber todo esto el mundo necesita saber eh, por qué sus ojos ven como ven las cosas que ve no necesitamos creerle, necesitamos comprender en cada eslabón de su conocimiento y entendimiento cómo él ve lo que ve y por qué lo ve así eso es diferente a creer. No hay que creer nada. Hay que verificarlo todo. Aquí la duda es beneficiosa. La duda de la mente inquisidora, la mente científica. Científica que es, no es más que ser un ser humano lógico. No hablamos del método científico de la, del sistema, de la sociedad. Esa ni es ciencia ni es nada. Es un, es un sistema mercenario a las órdenes de la élite. Nada más. Cuando digo científico es aquel que comprueba las cosas, nada más, nada más, sin otro interés. Pero que solo explica el cómo, o sea, la, la mecánica de las cosas, la mecánica del universo, ¿vale? El cómo es la parte mecánica y eso es el científico físico. Y también le dije la parte filosófica que explica el por qué, el por qué ocurre lo que ocurre, que tiene, que es mucho más grande y más allá del cómo ocurre. O sea, el científico sería el cómo ocurre el, el enamoramiento y el filosófico diría el por qué ocurre un enamoramiento. Ante esta imposibilidad, uh, no lo quise soltar. Y estoy decidido a poner a prueba. Así que estoy estudiando entrar en el astral conscientemente. Y eh, la hipnosis regresiva, bueno, me he formado como terapeuta por la escuela de William Criado a través de Palevi, Gerson Palevi. Y trabajo con él ocho años. Pues he empezado a investigar otra vez. Y otra vez he vuelto a, a, a Corrado Malanga Porque Corrado Malanga tiene décadas de investigación y experimentos científicos De esta, de esto que hablamos, de comprobar las cosas de diversas maneras Para a ver si llegan al mismo resultado Y por tanto llegar a una comprensión de lo que significan vale. Y ha experimentado muchísimo Con estos alienígenas, con abducidos, con implantes, también físicos No solamente interdimensionales que no se ven en esta dimensión 3D pero que existen y son reales sino también físicos de esta 3D pero que son de ellos de esas entidades de otras dimensiones de la cuarta D por ejemplo así que, que se han investigado en, por médicos y que se ha comprobado por isótopos atómicos que no son de la Tierra que son implantes extraterrestres y eso está en la medicina, en la ciencia y en, son hechos que si buscas los encuentras Y me he encontrado con varios vídeos de corrado que para mí son uh, fantásticos, porque me valen. Me valen porque es lo que yo estaba buscando. Luego tengo que ponerlo a prueba por mí mismo. Eso es otra cosa. Eso ya es la verificación, la certificación, como hice con Krishnamurti, ponerlo a prueba y lo certifico. Poner a prueba a corrado malanga. Uh, pero de momento hay una puerta allí, entonces ya no voy a ciegas probando. No soy un científico ciego, sino que somos un científico que tenemos un camino que poner a prueba. Cosa que ya facilita mucho las cosas. ¿okay? Entonces, um, él dice en sus vídeos, lo voy a compartir esta misma mañana, básicamente lo siguiente. Claro, a mí me vale lo que voy a decir, porque es la respuesta a mis preguntas y posiblemente a ti no te valga o te valga si te vale estupendo porque estás ahí y tienes ese nivel de conciencia que algunos llaman resonancia ¿eh? porque lo trasladan a la vibración energética y resuenas con ello y te vale pero hay otras personas que estén en otro nivel de conciencia, no están todavía para hacer clic con esa información y puede que no valga lo que no quiere decir que no sea verdad entendemos esta paradoja pero no es contradicción solo es una paradoja es una aparente contradicción básicamente dice que de lo absoluto no manifestado se crean al mismo tiempo dos opuestos complementarios que generan la dualidad del universo para generar la dualidad del universo tiene que haber dos que uno genere y el otro genere de manera diferente y que esos dos contrarios por lo tanto se complementan son complementos se manifiestan dos conciencias creadoras el creador uno y el creador dos no dioses no físicos no cerebros conciencias Creador 1 o C1, Consciencia 1 y C2. Gracias a estos dos, y, la, y por ello se crea la dualidad, crean al hombre primigenio, que no es solamente una persona, pueden ser 12 personas, no lo sé. Parece que son 12, yo aún no lo he comprobado. De estas 12, una persona, porque son primigenios, se les pinta con gigantes, barbudos, vestidos de ropa blanca, y uh, se supone que son físicos, y tiene alma, alma porque es creación directa de los dos C1-C2, así que tiene alma, porque es, viene de la creación. Uno de ellos... Uh, crea los alienígenas porque no quiere experienciar por lo que fue creado en primer lugar ¿Qué es lo que la conciencia eterna desearía experimentar más? Una conciencia o persona si quieres Que no tiene principio y fin porque no ha sido creado Y que tiene conciencia eterna, no infinita Porque infinita tiene un comienzo y cuando comienza ya no termina Pero podría terminar eso se le llamaría inmortalidad, pero no eternidad, que es otra cosa. La eternidad no tiene principio y fin. ¿Qué querría experimentar y vivir más? Lo primero, el principio y el fin. La inmortalidad quiere vivir el principio y el fin. Los tiempos, la muerte. Falsa, porque para estar muerto tienes que tener un cuerpo. Si estás como en esencia luz en consciencia iluminada, en fractal de lo absoluto, uh, eres eterno, o por lo menos inmortal. Y la mente se dice que es infinita, porque cuando empieza, luego ya no para nunca. Y la mente sería el ejemplo perfecto de la infinidad. Entonces, ¿qué pasa? Que él no quiere vivir el principio y el fin. Él quiere vivir, entiende que él quiere vivir, pero comprende y entiende que el alma dentro quiere experienciar el principio y el fin. Así que para ello crea alienígenas como contenedores físicos, como aspectos físicos, para meterle el alma y que a través de ellos puedan experienciar, el, su alma puede experienciar el principio y el fin y luego cosecharla de vuelta para sí, ya que es su alma, el alma de uno de estos hombres primigenios. Pero al final, um, al quitarles el alma, muchos de estos... Reptiles se revelan. Se revelan. Entonces, Hombre Primigenio llega a la conclusión de que: Vale, mira, ¿por qué no te doy herramientas, tecnología, para que tú puedas crear un humano físico en la que depositar el alma del de la hombre primigenio del Creador 2? Que es un hombre primigenio, pero del antiuniverso. No nos vamos a meter ahí ahora. La cuestión es que está. Estos hombres primigenios creados por ambos, C1 y C2, pero también está el hombre primigenio creado por C2, que le llaman el oscuro, el hombre primigenio oscuro, porque habita en un universo donde no hay luz, porque el fotón no puede moverse porque no hay espacio-tiempo. Bueno, no nos metamos allí. La cuestión es que cogéis el alma, lo metéis, experienciáis y luego os quedáis con él. Pero claro, lo que hace aquí, eh, y no saben los reptiles, es que cuando están ensamblando el alma, partes del alma, del, del primogenio oscuro, por el C2, uh, también están metiendo parte del primigenio 1. Entonces, cuando termina la experiencia y transmigra a la vida en otra dimensión, el cuerpo termina su experiencia aquí y muere... Es cosechada por el primigenio 1. Y no solamente su alma, sino porque su alma está atada también al alma del, del primigenio 2. Así que se lleva también el alma del primigenio 2. Por tanto, es un dios uh, mentiroso. Creo que este dios es el dios egipto, judeo, cristiano, islámico. Sí, el dios Alá, el dios creador, creador. No del universo como nos han dado a entender Sino del, de nuestra creación, de nuestro cuerpo Quizá del, de la realidad virtual 3D, física Quizás del planeta Tierra también Pero como copia del original que estaba en la quinta d Así que lo que hacen es copiar lo que existe No generan de la nada Ellos no son creadores de verdad Son arquitectos, simplemente um, Entonces, este es Yahvé Jehová, Satanás. Uh, no Lucifer. Lucifer era, es un humano luz que se manifiesta aquí para recordar el origen de todo esto y liberarnos de toda esta matrix. Así que Lucifer es, sería un Jesús, un Buda, un Krishnamurti. Porque como dice la hiperborea, que en esto tiene razón, volver al origen es volver antes de tomar esa curva que nos desvió por siempre. Y, y entonces recordar quiénes somos y todas las piezas encajan en, en su lugar. Por su propio peso, por su propio entendimiento. <coughs> Lo que luego se equivoca la hiperbórea, en poner su atención ahí fuera. Porque hay un chico ahí en Argentina, hiperbórico, que resulta que está poseído por entidades y entonces eso ya es la equivocación de la hipergoria entonces uno como no ve más allá de lo que ocurre en su inconsciente no llega a ver lo que está haciendo y otra vez se enfoca ahí fuera y vuelve a estar cogido así que ese es el error de la hipergoria poner la fuerza en las runas o en la magia que le insufló a las runas y eh, volver a depositar tu entendimiento o tu responsabilidad en alguien ahí, en alguien ahí fuera, aparte de ti. Eso es dar tu autoridad a otra persona, eso es generar la autoridad y creas la jerarquía y eso es falso. Eso es falso. Eso es transparente a mis ojos, amigos. Entonces, claro, ¿qué es lo que he llegado a comprender? He llegado a comprender que el reptil no es el malo de la película. Lo voy a explicar. Entonces, Vuelvo a mi sabiduría antigua a mi experiencia, a mi vivencia de la meditación de que descubrí que, que no hay bien ni mal lo que hay es inconsciencia la gente no sabe lo que hace y eso puede ser interpretado como mal pero no es mal per se no hay mal en la naturaleza no hay mal en el humano a menos que estés enfermo y por tanto sigue siendo inconsciencia okay. pero llegué a... ...a meterme en ese concepto de bien y mal otra vez... ...porque veía maldad, veía que somos prisioneros... ...que esto es una granja, como dice Fresh Aydó... ...el ex jesuita español... ...bueno, ¿y si la iluminación no es absoluto ...en cuanto a que se debe de saber algo más... ...no como rechazar la iluminación... ...a ver quién va a rechazar el equilibrio... ...no ser tocado por los estímulos y los deseos de este cuerpo... ...por la dualidad por la élite o los arcontes ¿quién va a dejar eso? nadie sino de ¿y si falta algo más? ¿y si la iluminación es una especie de anestesiamiento? como dice Catalina, que le gusta usar esta palabra en cuanto a que ya no quieres saber otras cosas porque ya estás en, digamos, perfecto dentro de la dualidad imperfecta Estás perfecto. Así que, ¿qué necesidad tienes tú? ¿Qué necesidad tiene Kartole, Krishnamurti o Ramana Maharshi o Nisargadatta? ¿O un iluminado como Sergi Torres? ¿O tú, si te iluminas? Si erradicas la inconsciencia. Por la observación profunda, verdadera. ¿A quién le importa a los arcontes si a ellos no les toca? Porque vibran alto. Porque tienen un nivel de consciencia alto. Porque estás integrado. No tienes inconsciencia. No te pueden manejar por la inconsciencia porque no la tienes. Ni sueñas, ni piensas... No se mueve el pensamiento solo, como en el resto de las personas. Esa gente no sueña. Le pones electrodos en el cerebro y no registran movimiento en el, el, el encefalograma. Imagínate dos países en batalla, en guerra. Si tú te vas a un país y te vas a visitar a una familia en su casa, vas a ver que esa gente es buena gente, que tiene su trabajos y sus preocupaciones y sus miedos y sus deseos de paz interior y de amor y armonía y que ama a su familia. Y, pero luego te vas a la contraparte y haces lo mismo. Te metes en una familia y descubres que son gente buena y que quieren paz interior y amor y sacar adelante a su familia y vivir y disfrutar de esta vida. Así que no hay malos. Sin embargo, uno de ellos es el malo. Porque el malo no existe. Pero bueno, eso se puede ver en la profundidad de uno mismo. Luego hay que experienciarlo y vivenciarlo para realmente integrarlo. Ya te construyes sobre tus propias experiencias, que es lo importante. Entonces, Corrado Malanga sigue explicando que cuando tú te das cuenta del hecho de que el hombre primigenio es falso, codicioso, egoísta, mentiroso, manipulador y que está fagocitando fagocitando todas las almas posibles las nuestras, la de los alienígenas y la de su igual en el antiuniverso ¿qué propósito ha tenido él con los arcontes? pues lo que hemos dicho antes que ellos experiencien por él lo que él no quiere experienciar que es el principio y el fin, la muerte ¿y por qué les quita el alma? porque no quieren que lleguen a ser como él o sea que quiere decir que el arconte con alma es equivalente a Yahvé. ¿Y por qué no quiere que nosotros tengamos éxito, los humanos? Porque nosotros, a diferencia del arconte, tenemos la capacidad de reconectar con el fractal absoluto que somos. Y sabernos parte del juego de uno mismo. Sabiéndonos la unicidad en la separación del cuerpo algo que no puede hacer el arconte y parece que tampoco el hombre primigenio Jehová, Jehová, Satanás y esto es lo que nos recordaba Jesús el portador de la luz que en latín significa lucifer el portador de la luz Jesús, Buda, una consciencia iluminada pero que no ignora esta otra parte de la realidad así que no solo es un Krishnamurti también es un corrado malanga. So, ¿Sería un corrado malanga iluminado o sería un Krishnamurti con los conocimientos también de corrado malanga? Serías tú y yo sabiendo estas otras dos. Entonces, claro, le va muy bien la jugada a Yahvé, a Jehová Satanás, el juego de los arcontes y los humanos, porque es una lucha perpetua entre dos que él necesita mantener a raya. Para que uno no llegue a ser el futuro del universo, como el aspecto físico humano, ni que el arconte se vuelva Yahvé, si tuviese alma. Entonces Enki más bien trabajaría para Jehová, Yahvé, cosiendo reptiles y humanos a la vez y metiendo ahí dentro el ánima del HP, hombre primigenio, HP1, pero también del HP2 del antiuniverso. Así que quizá el que no sea inocente es Enki. Y a Enki es al que le sirve William. Porque lo está, le está subiendo la frecuencia con cada interferencia, con cada trabajo, con cada conexión directa. Eh, lo está retrocediendo al origen, eliminando todo el, el futuro que existió. Y llevándolo a toda la potencialidad de volver a ser quien quiera ser Que es la de ser luz e ir a otros niveles Pero bueno, él, él es un dragón como un dragón va a sentir amor? Esto es lo curioso Y si tiene gen luz, será porque se lo ha puesto a sí mismo Será porque se lo ha puesto a sí mismo Para ser capaz de tratar con el humano Que él ha codificado, programado Pues no crean nada Entró, cogió a unos monos simios de este planeta, recodificó a base de mezclas de semen y óvulos, como hacemos con los perros, hibridación. Quizá no es ni codificación genética. Quizás es solo por hibridación y mezclarla con otros genes, esas hibridaciones. Se supone que tenemos gen reptil en un 90%, 80%, así que podemos hibridarnos con los reptiles. Por eso... Los reptiles no paran de abducirnos, implantarnos y crear híbridos intentando conseguir ese alma nuestro que ellos jamás podrán conseguir. Cuando tú te das cuenta de esta realidad de la creación de los C1 y C2, de que es gracias al alienígena que yo he llegado a ser consciente del origen, eso se refleja en mi consciencia, me construyo sobre ella. Aunque te metieran en prisión no podrían quitarte tu saber Tu saber es intrínseco a tu alma Por eso la experiencia transforma No el entendimiento lógico que es lo que se enseña en las escuelas, en la sociedad Eso no es saber Uno no sabe el enamoramiento hasta que lo siente y lo vive Un biólogo no puede saber lo que es el enamoramiento Por mucho que me lo quiera explicar Ni un psicólogo ni un filosófico tampoco Ni la religión tampoco Solo una persona, cuando vive la experiencia, puede saber lo que es. Y es más experto sobre el amor, sin lenguaje y sin capacidad de clasificar y calificar, que aquellos que solo tienen las palabras y las capacidades lógicas de clasificar y de calificarlo. Por lo tanto, los expertos son falsos, porque esta no es la manera de aprender y de estudiar verdaderas. Sería más bien primero la práctica y luego la teórica. Pues como ya tuviste la práctica, puedes asociar lógicamente la teórica con la práctica que tuviste y entenderla mucho mejor. Eso es lo que se hace en Oriente, o se hacía, hasta que Europa se lo, se lo traga todo. ¿verdad? Entonces, una vez que tú te has dado cuenta y está en tu conciencia, eso se ve. Y lo ven los reptiles. Porque los reptiles pueden leernos el pensamiento. Saben mucho, mucho más que nosotros sobre el cuerpo. Eh, y pueden vernos de su dimensión hacia la nuestra lo ven todo pero de nuestra dimensión hacia ellos no la podemos ver por eso somos manipulados por ellos y está hecho así aposta para esta manipulación porque si el hombre está al nivel del reptil entonces el hombre conquista el universo erradica a los hombres primigenios y a los hombres primigenios del antiuniverso también y o erradica a todos los reptiles o los hace evolucionar entonces estamos todavía en una parte más inferior que los reptiles y aún así los reptiles no pueden con nosotros no pueden basta que estés íntegro en ti desconociendo incluso a ellos que estés íntegro en ti para que no puedan ni acercarse fíjate lo poderosos que somos aún en la ignorancia bueno entonces ellos ven en ti ...que tú sabes... ...lo que sabes... ...sobre el HP1, el HP2... ...y el C1 y el C2... ...y que sabes lo de ellos... ...que han sido creados por este... ...y por Enki... ...y que Enki... ...y otros reptiles... ...nos crean a nosotros... ...por orden del HP1... ...y que ellos, los reptiles... ...ven por millones de años... ...que han sido incapaces... ...con toda su tecnología... Y su fuerza mental Incapaces de decodificar el gen luz Más que decodificar el gen luz De llegar a ir a otras dimensiones Pues carecen del alma Del humano luz Del espíritu De la esencia del ser esencial Son como simplemente Inteligencias mecánicas Lo que más parecido a robots biológicos Porque también son tecnológicos Como Metatron O Yavé es muy mecánico Porque parece que ahí falta algo Está tarado entonces cuando se ven en ti lo que tú sabes porque ellos son capaces de sentir a través de nosotros Pueden sentir la angustia, el dolor, el placer, el clima sexual, el orgasmo, la muerte, el, la vida, el renacer Ellos sienten a través de nosotros y experimentan y crecen a través de nosotros Pero están engañados, creen que es suya, que les pertenecemos Y, y por eso hablan como si somos de su propiedad pero cuando ellos comprenden a través de ti que tú has llegado a comprender todo esto, ellos cambian, cambian radicalmente y ya no son la contraparte que ataca a la otra parte, sino que se han dado cuenta de que estaban mal enfocados y de que nunca jamás van a poder conseguir, porque no lo han podido conseguir, no hay antecedentes, el alma nuestro, porque la conciencia nuestra no la pueden conseguir, porque es nuestra conciencia tienen que ser su conciencia, entonces cambian de sistema, no de estrategia solamente, porque eso se queda en términos bélicos, sino de, de sistema, y hay una evolución, o se autoextinguen, o enfocan toda su energía y su saber, que no es poco, en otra dirección, quizás contra Yahvé, para sacar de él lo que él sí tiene Y que pertenece a los arcontes Porque en primer lugar fueron creados con estas almas De HP1 Que luego fue robada y quitada Y se volvieron sin alma Por eso son arcontes Demonios, porque no tienen el alma La chispa divina que diría la religión Los religiosos Quizá por eso Corrado Malanga Soltó a los alienígenas y dijo No son lo importante Lo importante es Seguir con el objetivo de por qué estamos aquí. Entonces, él ya soltó a los alienígenas. No pelea con ellos. Ha creado sistemas de protección hacia el humano, de empoderamiento, en la que el alienígena no penetra. Y él se dedica más a la alegría, a la aquí y ahora, que también lo menciona William, el aquí y ahora es correcto. La quietud, la paz interior, la observación en las distorsiones, identificarlas y tal, eso es iluminación. Iluminación es ser consciente, nada más. Que al ego le gusta que sea algo sobrenatural, y bueno, eso es el ego, eso es la sociedad. Pero la verdad de la iluminación es un niño intocado por la inconsciencia colectiva de la sociedad. La iluminación no trata con la personalización, eso lo trata la psicología. La personalización cambia de cultura en cultura español ruso americano la meditación va más allá de la psicología de que esa personalización encaje bien en tu cultura no va a la percha con la que se viste de esos vestidos culturales de esas culturas ruso español americano entonces cuando vas a la percha comprendes que no hay humano que no hay cultura que hay un orden superior que es de origen cósmico y que reina sobre el ser humano y que todas las demás eh, moralidades o órdenes culturales son falsas, son creadas por el hombre. Y entonces el arconte cuando viene a ti y ve eso en tu pensamiento, ya no sabe por dónde cogerte. Se topa con esa verdad y ya comprende que tú no eres el enemigo que no le perteneces que todos estamos en el mismo barco que somos todos partes de la unicidad de la creación no la creación de Yahvé, por Dios de la unicidad porque en la unicidad Hitler y Jesús son lo mismo ¿me estáis entendiendo? No? estamos llegando a este nivel sutil de entendimiento entonces ellos no vuelven más porque no pueden alimentarse de ti. Es falso. Sales de la estructura arcóntica de la rueda del samsara, que es su manera de perpetuarte aquí para ellos alimentarse. Porque no pueden coger tu alma. No se la pueden poner dentro, porque enseguida el alma sale de ellos. Así que la pierden. Entonces la forma de perpetuar combustible para ellos comer y seguir viviendo, es a través de la energía endoplasmática que, que soltamos con las emociones mmm, positivas y negativas aquí en la vida en la tierra 3D entonces cuando tú ves esto y te liberas del samsara y sales de esa estructura de la reencarnación de los arcontes que hablaba el Buda de salir de la reencarnación a través de la iluminación, pues todo lo mismo ellos ya no pueden hacer ni una ni otra. Ni pueden volverte al samsara, ni pueden sacar tu alma porque lo saben que no pueden. Así que no cabe más que tirar las viejas herramientas como hacemos con la iluminación. Como hacemos con una experiencia nueva. Tiramos las herramientas viejas que no nos van a permitir tocar esa experiencia nueva. Entonces la mente genera otras herramientas nuevas. Y así es como puedes tratar lo nuevo, pero no con el conocimiento viejo. Entonces ellos tiran las herramientas viejas para lidiar con esta nueva realidad que se han dado cuenta gracias a ti. Así como yo me he dado cuenta gracias a ellos de esta verdad. Entonces todo cambia y entra una conciencia superior, una conciencia holística de la creación y más allá. Que permite comprender quiénes somos, qué estamos haciendo aquí. ¿Y cuál es nuestro propósito aquí? Recordar el propósito pone todo en su lugar, libera de cualquier neurosis personal y te permite encarar lo más grande estoicamente. Y por lo tanto estás sujeto a una evolución, transformación. Porque fluyes con la verdad y solo ante la verdad podemos hacer algo al respecto. Permite liberarnos de la locura que acompaña esta inteligencia, repitiendo el mismo punto una y otra vez, esperando obtener un resultado diferente sin nunca lograrlo. Esto debe traer un entendimiento y paz interior y comprensión. No estamos aquí para trabajar, no estamos aquí para traer hijos solamente. Eh, la forma en el 3D de traer hijos es teniendo sexo y es a través de las dos personas que, que tenemos hijos, pero no es la manera, ni son hijos nuestros, ni es la manera verdadera de traerlos, sino que esta es la forma en la granja que está fabricada así por los arcontes, para, ya sabes, no somos más que una planta de energía, y toda esta estructura no es más que el mecanismo de esta planta de energía. Los hijos son nuestros pares, son nuestros iguales, y no somos padres ni autoridad de ellos. Este es el problema. Un abrazo amigos.